cada uno como para tirar y que nos quede bien cómodo, Realmente estaba buenísimo esto, porque muchas veces hay cañas que vienen armadas de una forma y si es una persona por ahí muy grande, le quedan, le quedan cortas, digamos, entonces por ahí hay que hay recurrir a desarmarla y armarla de vuelta. Bueno, ahí mostramos algunas opciones, como decíamos hay un montón de modelos más, obviamente todos los rieles para lanzar que ya los mostramos en otro programa, están acá disponibles y todo lo que acompaña a la playa, ¿no? reposeras, sombrillas. Carpas Playera, bueno, consulten por todo que, que acá los vamos a estar para asesorar.